Bueno, antes de comenzar con el video quiero mandar saludos a Brenda Venezuela Porfirio, a Celeste uh -huh. La Loba, uh -huh. a Giovanni Prestan, creo que así se dice, ¿no? uh -huh. perdona mi pronunciación, a Momo Chan Ugu, uh -huh. curioso, uh -huh. a Brenda Rodríguez, también a Gema Rubí, bonito nombre, uh -huh. por último Andrea Pérez. Gracias por comentar en el video. Si quieren que os saluden en el próximo video, comenten acá abajo en los comentarios. Y nada, acabado esto, ahora sí, continuamos con el video. María, ¿qué ocurre? Lo siento, yo solo quiero estar ahí y tengo miedo de nunca tener la oportunidad. María, tú podrás, tú irás algún día. Te lo prometo, el profesor tiene un plan que... No te Trabajado antes. ¿Cómo sabes que funcionará esta vez? Solo lo sé Ya verás ¿Lo prometes? Lo prometo Apuesto ah, que será maravilloso Y lo descubriremos Juntos Claro, juntos Shadow Tierra llamando a Shadow Ya casi es de noche Puede que Infinite esté ahí ahora Parece que hubieras visto un fantasma Creo que lo hice. ¿A dónde se fue el faker? Se fue. Lo convencí de que nos dejara manejarlo. No podía encontrarlo sospechosos si íbamos los tres. Aunque tenerlo con nosotros es beneficioso. Si en fin, tengo que ser por tres contra uno, nos daría una gran oportunidad. Seguro. Como sea. Solo ve a buscar el rubí fantasma y vámonos. ¿Qué pasaría si realmente... no es una buena idea? ¿Quieres... volver? Y estoy haciendo esto por mí... ...o... por ti? Entonces... ¿Cuándo me vas a decir de qué se trata todo esto? Bueno, es un poco complicado. ¿Complicado? Más bien, bastante simple. ¿Trajiste el disco? Por supuesto. Amy, el rubí. No es por ser grosero, pero... ¿Cómo sé que después de que te demos el rubí, no te irás con el disco? Colocaremos los artículos en el suelo al mismo tiempo, sin trucos. Bien. No pienses que has logrado engañarme, señorita Rose. Cubriendo el rubí para que no viera su brillo, fue bastante inteligente. Pero olvidaste que estoy enganchado con el poder del rubí. Puedo sentirlo irradiando de ti. Puedes disfrutar de esta victoria temporal por ahora. Pero un rubí solo puede tener un maestro. Así que vendré por ti para reclamar lo que es legítimamente mío. Cuando Shadow termine de jugar a ser dios, Dile que cuide su espalda. ¿Qué te estaba diciendo que te dejó hecha polvo? Quizás Sonic tenía razón. Y tal vez esto es demasiado para ella, después de todo. Fue un placer hacer negocios contigo, Shadow. Y especialmente contigo, señorita Rose. Hm. ¿Estás bien? Lo que sea que él te dijo, no te preocupes. Él es todo hablar sin un rubí. Esa mirada. ¿Lo sabe? ¿Él sabe que estoy vinculada con el rubí? Voy a, a morir. Vamos a tomar precauciones extra para que eso no pase. Podríamos pedirle ayuda a Sonic también. Todo estará bien. Infinity dijo que estabas tratando de jugar a ser un dios. Exactamente, ¿qué quiso decir con eso? Ah, siempre tan entrometido. Es un asunto personal. E incluso no fue así. No se lo diría a cualquiera. Agradezco la ayuda de hoy. Lo dejaremos por aquí. No puedes hacerme eso, Shadow. Quiero saber, ¿de qué trata todo esto? ¿La razón por la que arriesgaste mi vida y ahora voy a ser casada por infinite? debes mucho al menos. Supongo que es lo justo. Solo lo voy a decir una vez. Así que escucha con atención. Hace 70 años, en la colonia espacial Lark Gerald Robotnik creó un plan B para salvar a María. El proyecto se llamó Shimmer. La teoría era transferir el alma de María a un nuevo cuerpo, a uno más resistente y saludable, para ser específico. He estado rastreando este disco durante años. Esto es todo lo que queda de María y voy a traerla de vuelta. ¿Cómo puedes transferir un alma si está muerta? Este disco tiene todos los recuerdos de María almacenados en él. Si combino el disco con el poder de las Kias Emeralds, debería ser como si ella nunca hubiera muerto.